Se arma de una controversia, Reniel, por una película. Eh, ustedes saben que eh, Estados Unidos, no sé si es brasileña la película. Eh, creo que tengo entendido que es brasileña la película. Ver, okay. Se han hecho grandes producciones sí. en Brasil. Eh, por ahí quieren dañarla. Esa película que podemos ver en pantalla, que los muchachos de producción van a poner ahora en pantalla es ok, ahí, ahí está el, trail, el trailer de la película eh, pueden ver un Jesucristo un poquito raro como que la cara de Jesucristo está como media rara ahí, eh. Eh, no está un poquito rara la cara de Jesucristo ahí eh, nada eh, Netflix, ustedes saben que hay veces que hay películas que hacen sátira o sátira que se le dice uh -huh. películas que, que hacen como un estilo de comedia para ridiculizar, ridiculizar. exacto, eh, así pa pasó con la película El Dictador eh, no sé si tú la has visto, sí, claro, un, un poquito sí. de, de ese tipo de películas. Que son ese tipo de películas que son vea, vea, más... Vea, vea, vea, que, vea que imagen. Ok, entonces, miren qué imagen. Ay, eh, entonces las personas en las redes sociales, específicamente los cristianos, se han sentido ofendidos porque la película se trata eh, de un Jesucristo que es gay. Ay Dios santo. De un Jesucristo que es gay y que María es una prostituta. Los y, y los apóstoles, parece eh, que tienen alcohólico o algo por el estilo. Eh, eh, eh, algo por el estilo. Entonces, eso ha traído una controversia sumamente grande en la familia cristiana, en los en los, en los, en los creyentes cristianos. Yo soy cristi católico cristiano. Eh, ¿Tú eres católico? soy católico. <risa> okay, okay. Y yo siempre tenemos una. una ¿Cómo que se dice? Una, una discusión. ¿no? Una discusión, porque yo tengo mis reservas, pero... pero está bien, sigamos con, con esa noticia, entonces. No, me dicen aquí que yo estoy relajando, no estoy relajando, te estoy diciendo algo serio. Entonces, hacer la película pública, hacer una, hacer una película uh, así, uh, abierta para todo público, muchas personas se sienten ofendidas, y yo entiendo que, que sí, yo creo que Netflix se pasó. O sea, Exacto, ese es el punto, ne se pasó. Netflix se pasó, eh, creo y no estoy de acuerdo que utilicen esa forma sabiendo que es, ustedes saben que es un es una creencia eh, hay un público que creyente que tienen a esa persona como que tienen su, su es su Dios su, su centro su centro de, cre de, de creencia utilizarlo de esa forma yo creo que es un poquito excesivo se pasó, se se pasó. excesivo yo creo que Netflix en, eh, en ese caso eh, metió la pata eh, no sé cómo ellos van a buscar, eh, no sé si quitando la película o no sé, porque las personas se han quejado, han comentado en las redes sociales, se han opuesto a, a esta película. Y... Porque si que... Ahora tú tan, personalmente... Siente, te has ofendido. Dejar, te dejaría a Netflix. Eh, ah, esa es la pregunta. Ahora Pero tú, la, la, tú ahora personalmente... Era, esa es la lo otra pregunta. Ok, porque... Luego de ver ese error, de esa metida de pata que cometió Netflix, yo... No la voy a ver, ni voy a disfrutar de la ah, película. Yo sí quiero nada. verla sí, para ver. Serie. Yo sí quiero verla. No. no la voy a ver. Pero yo Netflix verla. tiene la particularidad de que en todas sus series siempre hay una escena gay. No, y cosas así. Bueno, yo la verdad... Para hacer no, una buena no crítica... No la voy a ver porque para quiero, mí quiero, no, no, es, para hacer una buena crítica quiero verla. No quiero ver, yo la verdad no la voy a ver. Entiendo es que se pasaron desde ya, La Una comedia, tú sabes, y, Pero... Ahora viene el punto, que es la pregunta que pusimos a través de nuestro Instagram de Telenor. ¿Usted, porque esa película siente que lo ofenden? Por ejemplo, yo como cristiano, que tengo, una, tengo un concepto de, de Cristo eh, muy diferente de cómo Cristo es, y yo no estoy de acuerdo con la forma en que me lo quieren vender, entonces yo no, yo no estoy de acuerdo con eso. Yo no, no, no apoyo esa película. Ahora, al punto de cancelar la cuenta... Esa es la pregunta. ¿Usted puede cancelar su cuenta de Netflix por eso? ¿Tú vas a cancelar tu cuenta en Liz por eso de, de Netflix? De hecho, yo no tengo, pero las veces que he visto series en Netflix siempre veo que tienen escena gay. Y es un poquito molestoso realmente. Ok, si tú tuvieras la cuenta, ¿tú la cancelarías? Porque ya el Alfa la canceló. La canceló el Alfa. Redimido. Redimido. Eh, una gente muy importante en este país. ¿Tú sabes quién? ¿Quién? La hija de la Tora. <risa> pero ella está acá el país. <risa> Eh, está. No, yo no sé. Bueno, pero la, la canceló, ese es el punto no, no, no, Hay personas que la han cancelado, hay muchas personas que están cancelando su cuenta de Netflix eh, Y todo eso, ¿tú la cancelaste, Arnie? Yo primero quiero ver la película para hacer una crítica verídica uh -huh. Y debo decir que es un colador Se pasaron, es lo primero, se pasaron porque el peor delincuente que pueda tener mi, comuni mi, mi comunidad, mi barrio, siempre hay una persona que ese delincuente respeta. Es lo mismo eh, los que hacen películas. Pasarse de esa manera, hacer una película con un Jesús gay, se pasaron. Pero no por eso, no, no creo que la retire. Porque ahí, en el mismo Netflix, hay algunas cuatro o cinco películas cristianas. Sí, hay muchas son películas muy cristianas muy buenas. Muy buenas. La llamada. ¿lo buenas. Hola. Buenas. ¿Cómo están? Bien, buenas Bien, tardes. Sí. Le habla a de la Vega. Dígame, dígame, dígame. Es para decir que esto es una falta de respeto a nuestro Señor Jesús. Eso y así. yo soy el primero que estoy de acuerdo en cancelar la cuenta. Sí. ¿Por qué? Porque nosotros somos un pueblo que hasta nuestra bandera nos identifica como cristiano. Y conoceré la verdad y la verdad o estará libre. Así es. Nosotros los dominicanos nos identificamos como cristianos. Y debemos de defender nuestra posición. Dios es usted que no se lo debe de faltar el respeto bajo ninguna circunstancia. Muchísimas gracias. Muy bien. gracias. Gracias por llamar. Es un comentario personas que, que quieren, sabe, que ya van, a como él, va a cancelar su cuenta de Netflix porque se sienten eh, ofendidos. Eh, yo entiendo que Netflix eh, hizo una fue una falta de respeto o sea, Muy que, grande. Eh, que, que se puso, pero no lo ha, no ha pasado solamente ahora. Eh, ha pasado con varias producciones, o sea, yo lo voy a ser sincero. Esto es porque es cristiano, pero hay muchas cosas que Netflix ha hecho que yo no he estado de acuerdo. Y a mí me gusta eh, muchas películas de Netflix, por ejemplo, El grandes que de Netflix me encanta, mi película aquí favorita del la gota, año. Aquí derramó la gota con él. Pero serie, exacto, esa por ejemplo, película. hay una, una serie que era la de, de suicidas, que creo que estaba la, la esta joven eh, la que era novia de Justin Bieber, Selena eh, Selena Selena Gomez. Selena, eh, Selena Gómez. Que, que, insista, que incitiva, incitiva eh, incitaba uh -huh. a los jóvenes a suicidarse. O sea, hay muchas series y y y, y, co y que han hecho Netflix, tú sabes, que como que no, no estoy, nunca he estado muy bien de acuerdo. Ejemplo, y hasta cosas históricas que yo, como profesor de, de, de, de historia, siento como que no la están poniendo como, como debería. Aunque también tengo que dar fe que hay muchas cosas buenas. Me encanta of Evolution, ese documental, eh, la Segunda Guerra Mundial. Eh, hay mucha, Ahí está la Biblia, o sea, hay una serie donde te pone varios eh, Pasajes de la Biblia eh, de manera dra dramatizado y, y es muy buena, pero por eso yo creo que yo tengo la opción de que no verla. O sea, yo tengo la opción de ver eso y o sea, no verla, porque ni siquiera es una película. Si hubiera sido una película artística, no te digo René, que yo la vería, pero no es una película artística, es una comedia, o sea, una comedia de chistes, de mal gusto, eh, haciendo una referencia. Porque miren, que es lo que pasa. Y hay muchas personas de la comunidad homosexual que se van a ofender. Ellos entienden que quieren libertad, pero a veces la libertad tú no la puedes imponer. ¿Sabe? La libertad tiene un, tiene un límite. Todo tiene un límite en la vida. Todo tiene un límite. Usted puede ser gay si usted quiere y usted tiene su preferencia sexual. Yo lo apoyo. Todo bien, yo no tengo nada en contra suya, ni haré contra nada en contra suya. Pero hay, yo siento como que hay cosas que a veces... Comodidades como el... Como la, la comunidad gay o como la comunidad eh, de las feministas que a veces imponen las cosas como que la, la quieren imponer como que en todo, en, a obligado a la fuerza. Ahora ya ahorita dirán, no, porque son xenófobos todo eso, porque yo puedo tener un, por ejemplo, yo puedo apoyar eh, la comunidad gay, pero tengo un, una opinión eh, eh, diferente, científica, que yo estudié y, y no quiere decir que yo sea xenófobo, yo puedo estar yo puedo ser tolerante, apoyarlo. Una cosa es no discriminarlos, sí. una cosa es rechazarlos y otra cosa es decir, coño, pero también tienen que respetar nuestros espacios. Los respetamos que ellos sean así, pero no que nos lo quieran vender como que es algo muy... Sí, doble, no, no, no, no lo están lo imponiendo es. y mira de qué forma, o sea la comunidad LGBT está imponiendo las cosas de una forma que yo ahí no estoy de acuerdo. Si ellos tienen ¿sabes? la, la manera en que ellos imponen ese tipo de, de, de, de, de trabajo eh, cinematográfico es una historia es o sea, una quiero... historia que es una creencia. Tú tienes que te, así como te respetan a ti, que tú quieres que te respeten a ti, tú tienes que respetarlo a ellos y eso es, lo, es el punto. ¿sabes? Así como esa comunidad Quiere que lo respeten y que lo traten y le respeten su... su Porque eso es lo que tenemos que promover aquí. No es cancelar una cuenta de Netflix. Es que si así mismo como la, la comunidad LGBT quiere que la respeten, respeta tú también la comunidad eh, cristiana. pues tú dirías que eso nos respetó a, uno, a ambos. Pero, Pero tú crees que fueron ellos que promocionaron eso. Pero... Y me, me sorprende. Eso tú, también. Tú dijiste, que, tú dijiste que probablemente fue filmada en, en Brasil. En Brasil. Y me sorprende. Es brasileña. Me sorprende ¿no? porque Brasil ha hecho grandes producciones religiosas. Sí. Grandes. Entonces, hay, esto ahí, como que un poquito chocante. Yo primero quiero ver. Hay quiero que, ver hay que investigar quién está detrás Digo, de la producción. Sabe, ya, ya se sabe, ya se ya sabe bro. más o menos de qué trata, pero quiero verla. Quiero verla. Ok. Ya se sabe, ya hay que averiguar quién está detrás de la producción de la. De la sí la, además de debemos película. entender, debemos entender que hay hay han habido películas, series, lo que sea que dicen que no, que Dios no existe, que Jesús que, y yo lo que respeto es una persona eso, cualquiera, no, y, y eso no es así. Yo soy un colador, yo soy un colador. Yo veo algunas cosas. Hay cosas, no. Yo lo Esto que creo sí. y entiendo que ellos se pasaron, que fue Eso, una falta de respeto. 100% respet de acuerdo. Una falta de respeto. Se pasaron porque no por respetaron mucho. lo que ellos quieren que lo respeten a ellos. O sea, tú, si tú quieres respetar y tú vives promoviendo el respeto eh, en, en, en esa comunidad porque yo no puedo decir específicamente que son ellos, pero estoy poniendo un ejemplo. Si ellos quieren que les respeten su comunidad, pues también respeta a la comunidad cristiana, a la católica, a lo evangélico, toda esa comunidad que tienen que tienen a su a Cristo como un eje central en su creencia. O sea, tú también tienes que respetarlo a ellos. Porque si me hablan que Igual María que ellos tienen que respetarlo esto. a ti. Si me hablan que María hizo esto, a mí personalmente, que uh -huh. soy católico, me duele. Que los apóstoles hicieron tal cosa, me duele, pero ya directamente con Jesús, las cosas se pasaron, bueno, yo, insisto, yo quiero verlo. creo yo que se pasaron ahora, yo lo que no estoy de acuerdo con que la gente entienda, ah, no, que yo voy a cancelar bueno, que usted lo cancele una cuenta, no va a ayudar en nada, para mí, yo lo que creo que sí deben buscar, como hicieron en Brasil, hicieron un mitin de firmas personas que, que uh -huh. firmaron eh, así y reportaron ser. la película la película. No Netflix, muy no la película no Netflix no la película hicieron firmas porque no creo que eso que canceló una cuenta eso no y le digo porque, le digo hay, que no hay, va hay a ayudar mucho muy es buena, muy buena Netflix. Netflix eso sí, es muy buena y religiosa hay películas y hay muchas y le digo hay mucho contenido religioso ahí también en Netflix hay mucho muy contenido bueno, religioso muy, muy bueno. bueno así que nada sea usted un colador sea un colador. Sí. Alguna cosa que usted vea diga diga sí eso sí, y algunas ya. cosas diga no. No y ya, Aquí y no y se pasaron, si y ya. Es así. <totrisa>